¿Has pensado en el amor a primera vista? ¿Tanta curva y yo sin frenos? Quisiera ser el sol para darte todo el día Muy bien, entonces vámonos ¿Irnos? Uh -huh. ¿Y a dónde, pues? A un motel Hay uno cerca de aquí ¡Ya! ¡Ya esto no me gusta! Que se dirían.